Eh, lamentablemente meterse con la muerte de la elefanta Pocha, todavía misteriosa, no han explicado exactamente qué fue lo que pasó, Pablo. Todavía no se ha explicado, estamos viendo el comunicado, un extenso comunicado de la propia reserva, en donde, en Mato Grosso, en donde estaban allí las dos elefantas, mm. eh, digo las dos porque estaban Pocha y Guillermina juntas, sí. compartían recinto, compartían la misma manada, estas son imágenes de cuando llegaron en el mes de mayo a ese lugar. Acá está el comunicado, que tiene una mezcla de explicación de la novedad eh, con un relato de lo que fueron las últimas horas de Pocha. Es extenso, pero allí relata... Lo que vamos a leer literal es la parte más medular del, uh -huh. del texto. Dice, con gran pesar, anunciamos esta mañana, falleció, Pocha falleció anoche. Aunque aún no sabemos la causa de la muerte, pronto uh -huh. será una necropsia para ayudarnos a determinar qué pasó, aunque puede que no tengamos resultados de inmediato. Mientras Pocha estaba en Mendoza, vimos en ocasiones... Pequeñas señales que nos hicieron preocupar, que tenía problemas de salud subyacentes, pero nunca se diagnosticó nada. Cuando ella y Guillermina lograron, en el Santuario de Elefantes Brasil, habían tenido un ejemplo en el que se cansó y era un poco más lento para comer, pero después... ...de una inyección multivitamínica mejoró. Bien. Hace unos días se dieron cuenta de que era exigente con consueno... Uh -huh. ...aunque todavía estaba pastando y disfrutando de todos los productos que le dieron. Sí. Después hubo una nueva inyección de vitaminas... Sí. ...en las últimas horas parecía más brillante, estaba mejor, pero seguía cansada. Esta uh -huh. es la parte que explica el desenlace, el fallecimiento del que todavía no tienen datos. Uh -huh. El uh -huh. resto de, de la carta, perdón, uh -huh. eh, terminó con esta idea... Sí habla de lo que fueron las últimas horas y una actitud muy tierna o muy grupal, muy de manada que tuvieron los otros elefantes, algunas hembras, otros machos, en el momento en que eh, Pocha estaba eh, ya probablemente sucumbiendo eh, en, los, en las últimas horas, ¿eh? ¿Sí? de contención, de acompañamiento, que les cuesta explicar también o entender la naturaleza y este tipo de actitudes de manada que claro. no fue muy, muy acompañada en las últimas horas. Lo que ponen en el comunicado en definitiva es que murió anoche, Pocha, porque claro. dicen sobre la tarde-noche fuimos mm. a ver cómo estaba y descubrimos que había fallecido. Claro. Hablan mucho de esto, de que se la veía cada vez más lenta, cada uh -huh. vez más cansada, uh -huh. que le costaba cada vez con mayor intensidad recuperarse y dos inyecciones multivitamínicas que parecían... Darle otra vez brío, claro. pero que evidentemente no alcanzaron. Y eso no alcanzaron. será se determinará entonces en la necropsia, obviamente, como decían también de aquí, ¿no? Las autoridades de, de, del santuario, ¿no? El, bueno, obviamente que es lo que arrojará la causa específica del deceso de, de Pocha. Pero bueno, es eh, lógico sentir, ¿no? esta tristeza porque todos, lo decías vos recién, Pablo, todos nos encareñamos con ellos, con, con ellas, con las dos, con todo ese proceso, con todo lo que tuvieron que pasar, en ese proceso también de adaptación ¿no? y, uh -huh. y aprendizaje también de un nuevo lugar, cuando habían estado permanente, o, prácticamente su, toda su vida en cautiverio. Claro, toda, sí, la, sí, vida, toda la vida. Y Pocha vida, ¿no? toda la vida, claro. prácticamente. Claro, porque había venido Bueno, y Germina con un circo también, porque López, nació allí. Creo, la ¿sí? y, y Pocha y tenía 56 acá. años, y Germina directamente nació en cautiverio, es lo que yo dicho. Yo creo que, que siempre. Sí. nació hace 24 años. Claro, y acá. sí. Tenemos bueno. el tuit de la Secretaría de Ambientes, también publicado en los últimos minutos. Hace algunas horas la querida Pocha se despidió de nosotros. Tuvo la oportunidad de disfrutar enormemente una mejor calidad de vida durante estos meses en Global Elephants, junto a su hija Guille, quien ahora... ...es acompañada por sus pares. Claro, Guillermina sigue ahí. Claro. Total. Sigue y esto santuario. es lo que decía Pablo, ¿no? Esta actitud de acompañamiento, uh -huh. esta actitud de acogimiento... ...también por parte de las demás que estaban allí... ...que bueno, ya habían empatizado, ya habían hecho amigas... ...podríamos decirlo, porque la verdad que eh, fue todo un proceso... ...como decíamos. Bueno, este... Bueno, este todo sigue, esto, ¿no? Sigue ahí el tweet Ah, de, eh, naturaleza... De la Secretaría secret también. Sec claro, uh -huh. bueno, en compañía, baños de tierra y suelo natural... Demostraron su felicidad junto a Guille durante todos estos meses y, sobre todo, al, al estar acompañada de profesionales que constantemente brindan amor y cuidado a estos seres vivientes. Claro, todo lo que ellos, lo que vimos que disfrutaban, ¿no? Claro. Esta naturaleza, los baños de, de barro que se daban, ¿no? Claro. Eh, compartimos el comunicado oficial del Global Elephants, ahí justamente y pronto actualizaremos. ...toda la información que los profesionales nos brindan... ...en la labor que vienen desarrollando. Hay que decir que claro, lo nombran la Global Elephants... ...es el nombre de este santuario, Exacto. es el primer santuario... ...específicamente para este tipo de animales que hubo en Brasil... Sí. ...y que hay al menos por ahora con, con esa envergadura... ...tan grande, tan importante... ...y Pochi y Guillermina habían sido determinantes para ellos... ¿Vos ...recordá que hicieron casi un documental... ...que se ha sí. colgado en las redes, al, sí, sí, sí. al que quiera... ...y ahora se ponga nostálgico, lo puede buscar a Twitter... Para ellos era un gran avance, era como una, un gran pergamino haber logrado el traslado y la aclimatación de los dos Es ejemplares. que no fue fácil, ustedes imagínense, un traslado terrestre desde la Argentina, desde Mendoza específicamente, hasta Brasil, hasta este claro. lugar más de Mato Grosso, ¿no? Sí, sí. Allí, entonces... El traslado, toda la preparación, todo recordaremos una, cuando querían trasladarlos. Estuvieron no tiempo, mucho tiempo, muchos días esperando que se fueran haciendo la idea de que había una jaula uh -huh. eh, para que se encariñaran o por lo menos le sí. quitaran eh, cierta ansiedad o cierto temor que pudieran tener. Después lograron que entraran, uh -huh. después lograron, eh, se ¿Que les dificultó salieran. que salieran bueno, también, que estuvo ahora. ¿no? Contamos una que, que es de color de aquel día, nosotros estábamos ¿Sí? esperando a que salieran, <risas> había una cámara en vivo, streaming, y nosotros diciendo, bueno, vamos a tener en vivo la salida, cuando emergían de esta especie de cápsula Totalmente. Y estuvieron cinco horas y al final salieron a la medianoche a la, de, creo que fue maldugada A 10, 11 Nos que vamos esperando nosotros ah, que no salieron este. cuando quisieron y bueno, era una cuestión de tiempo y de ir adaptándose quizás se, también, se sentían bastante observadas también, es probable sí, pánico escénico sí. hay que también decir que fue un proceso muy cuidado con uh -huh. el, la re las recomendaciones de muchos especialistas de hecho fueron acompañadas por eh, guías por veterinarios específicos, por entrenadores, eh, durante todo ese trayecto, fueron muchos kilómetros, sí. más de 3.000 kilómetros o, o, o algo más, incluso que eh, separan Mendoza del santuario en definitiva, y bueno, y todo ese mm -hmm. proceso fue muy dificultoso, pero se logró, lamentablemente a los pocos meses ha perdido la vida Poche. Bien, bueno, justo en un eh, cambio de mm -hmm. temperaturas importante porque fíjate, estaba viendo el último tuit del santuario, sí. y cuentan, tuvimos la primera lluvia grossa ponen, la primera lluvia importante de la temporada y mostraban a Bambi, que es otro ejemplar, creo sí. que no lo hemos nombrado, No. y a Guillermina jugando, pocha retirada, ya en esto que contaban, que anoche que ya había estaba. estado... Claro. Este Bambi caso es, convaleciente. Bambi es, par, es bastante protagonista en este relato extenso que hacen en la nota explicando el fallecimiento porque es uno de los elefantes que más se acercan mm. y acaricia incluso a Pocha en sus últimas horas. Ay, mi amor. Eh, y, y confiesan que hay cuestiones de, de manada y de, de acompañamiento, de comunicación incluso entre los elefantes que todavía no logran explicar, pero que hay una empatía y una conexión, una comunicación que evidentemente existió en las últimas horas. Bueno. Nos, nos pasa producción de detalles de sí. la elefanta kenia también en su preparación verdad de kenia claro ustedes recordemos eh, recuerden que habíamos dicho que ya estaba no obviamente confirmado el traslado pero que a ese traslado obviamente viene todo un proceso de adaptación claro, logística claro, y sí. demás para prepararla para semejante viaje como el que también tuvieron pocha y germina bueno ya entró en cuarentena justamente para esto no claro eso es lo que nos decían la última información que hay kenia que es otra de las elefantas entiendo sí. intuyo si no recuerdo mal que más joven y que había empezado primero esta cuarentena, claro. y después todos los otros procesos de preparación. Mm. Viene gente del santuario de Global Elephants, empieza a conocerlas, empieza a familiarizarse, y después a lo que contábamos recién, tratar de que se metan en esa cápsula, entiendan que tienen que estar varias decenas de horas viajando uh -huh. por tierra. Es todo muy difícil. Y sí, es todo un proceso de adaptación. Por eso, bueno, fue todo tan... Eh, tan nombrado, uh -huh. ¿no? tan visto y tan seguido por miles de personas que subieron, siguieron de cerca el traslado Bien, estaremos muy atentos a lo que informen obviamente desde los organismos oficiales de Mendoza Más allá del tweet que ya compartíamos en torno a la Secretaría de Ambiente Y a este lamentable detalle que tenemos que darles que es la muerte de Pocha hace horas En este santuario del Mato Grosso, Brasil